Pum, pum y chaca chaca pum pum. El aporte poderoso fortaleza. terror la pala, cuidado el poderoso. Tiene un plato para darle a su familia. Tomen, tomen, tomen, tomen y tomen. Te imaginas que había diamante ahí? Ay. Algo así, vamos a la mina, vamos a la mina. No importa que, que que, que <coughs> yo rompo el pico en el hierro. justo parece ese ¿no? Increíble. <ríe> ¡Hola! Ay. Bueno. b ¿Pero dónde tiene mi espada? Uh. Ay, no se mueve más Azúcar me suelta encima Si, sí, ha tenido mi espada aquí ah. Au ¿Transe? Ah, está en el trabajo ¡Pum! ¡Pum! Y chaca, pum, pum! Tatatan ta, ta, tatatan ta, ta, tan ta, ta, tan ta, ta, -tan, ta, ta, ta, ta, ta, bolita. Voy a pelear con vos portabuesa Imagínate. la porte poderosa fortaleza. no vale, me rascaba la nariz En serio aparecen cuando como tomen esto malandrín <risa> malandrín ahí me quemo tomen tomen tomen tomen tomen tomen y tomen tomen mi salchicha Nen -nen nenitos ven ven ven ven ven ven ven me duele todos los huesos. Vamos a volver a casa. Soy el campeón. Cerró <risa> la pala, cuidado es poderoso. Tiene un plato para darle a su familia. Ve. Ve. Quiero las calapas. La verga gruesa. Pero qué humillación, me estropearon una papa. No se hace de el los Enderman. Y vos qué miras, ¿qué quieres? ¿Queres pinga? No, la arañita. Pero de una santa vez de... hay caballos ahí Si tuviera montura <coughs> Ay, me Hay llamas ahí de todo Increíble Azúcar. Me veo mi portal. Llegamos a hacer la mierda de la poción. Pociones. Pociones, pociones. Pocionasi. Pero no, mira dónde la puse, acá está. No tengo adrenal, <ríe> es el pego. Nomás tenemos cuatro ojos de Ender. En el próximo episodio, me voy a hacer una mansión ¡Ay!